La que no, la que murieron, la la que murieron, la la que la que la que la la que la que el martel casi nueve ya, desde, desde primer tiempo gracias <repar> a su la, <voz> <repar> la, <voz> <repar> la <voz> casi 10 minutos Para el equipo El técnico De Sarmiento. las el cuarto árbitro, ¿No? Sí el cuarto ...ahí la mañana que recibió pensando, algo, quejas por bueno, parte no que de Valdés... ...hay tanto silencio... Dulce, que en la, la más... bueno, pues, ¿no? o señorita... ¿no? <no>? Pues, sí, con ...pero mira ahora levantando temperatura el partido... ...a que faltan goles todavía... 10 minutos en este primer, primer tiempo, tiempo son 18. Quiere el Romero, también, también se Fernández. Como último hombre se mueve. Sarate. ¿Eh? Sarate Fernández. Ahí sí, Sí, la acabo acabo de informar, de, de, la niñanas, sí. Acabamos de que son dice, Leila Vamos a Sí. el valdés, dijo la última, ahí si va el que va que... La reta, y la a salir, a ver que sale a venta, este su la brazo de ese. Ah, ah, ah, ese... vaya a abajo, ah, no, las manos, carrera que estaba bien radicado, muy buena posición el arquero, el equipo no, chaqueño, Cita Carrera, 11 minutos tenemos, el equipo de mal tiempo, muchísimo partido no, no. por delante todavía, el noche del domingo, La carrera que está buscando la no, silva, no. De la marca de la... Y aquí está hablando colgar esa pelota para arriba, buscando siempre, Romero la cabeza, quiere sobra, con los una presencia de la donde el la toca la la la Juan, con la de la de la Juan, el Levanta población volante, le queda venga, el cubero, el cubero, el cuero, el cuero, el el cuero, el cuero, el cuero, el cuero, el el Posilva, se ya se sin... para el, para el para para para, para también para ataques, de También se ataque a un pelotas solar, de más cerca de 5, el Gonzalo la como siempre en pelota Fernández y salas de los centrales. de la que de visitantes, el equipo San la de San la San los dos dónde va a tomar la cabeza, cabeza, Se a poner la a ver a la ahí estamos entonces la para la gente de Sarmiento con Torres va Torres, atención de primera se la tocaba a Silva y anticipa bien el defensor del equipo Gauche complementa a Caneber. Chávez se hace allá. le queda la pelota a Paredes juega Parera, recupera Güemes con Romero en el sector defensivo Calever, va Vega, lo toca bajito lo des desestabiliza Perra le queda el número 5, Sebasco. Juega con Alarcón. Pelotazo, sector izquierdo. Desarmiento, allá va con Pareira. Lo marca de Sousa, lo deja en el camino. Sigue Pareira. Cambia para el sector derecho, buen cambio. La recibe solo Paredes, lo no sale a marcar Celaya. Viene el centro de Paredes, pasadito. Mía, le dice Mendonza el Gaby Fernández. Tranquilice el uno de Güemes. Mendonza ya le pega la pelota, la peina Celaya, rechaza Berra, va Canever. abajo se la toca, se la pellizca y dice, para mí es la gente de Sarmiento, ya lo hace Paredes, al lateral, todavía no juega. Hay Paredes, juega con Sebasco, otra vez con Paredes. Le picó mal la pelota, pero no salió Recupera Juárez El que la perdiera era Silva El número 9 de Sarmiento, pelotazo de Fernández Berra de cabeza, la devuelve Le queda al arcón Juega con Paredes Pelotazo de Paredes Se la tocaba a Vega Nico Juárez, no la puede parar, parársela ya Pero Paredes Envía la pelota al lateral Que ya lo hace Canever Juega con el ex en Boca Entre otros equipos, la Zárate hablando de Boca, 2 a 1 Boca, bien, ¿eh? recibe viene para Romero. pelota. La pelota 16 minutos, la que la semana, la primera la de la eso la yo creo que no hace falta, pelota. se puede ir a el ventana hay mucho se sabe, más, equipos se a a la pero hay una infracción sí, o lateral. A ver, vamos a ver qué cobra. El otro López. El <risa> no. sí, 18 habla mucho con Martín no, no te vas a ver entonces atención, todas las dan, como siempre, no en para una hora y... sí. no el el de un quiere meter de de de Sí. Primer... Me... Me la se trata de Aquí le se el cabezazo, de el cuerpo es los bajarla hacia adentro pecho se quizás el no fue tan bueno por eso no dio realmente con cortesía la violeta un un poquito atrás, enganchó con el en el pie derecho la terminó tirando afuera la segunda oportunidad partido por la buenos en y en ninguna de las dos, tanto la deuda con justamente con la con la la de Obrigado. Se aparece torre, pasaba cerca del pared. un Mira, la se No Tampoco salida. El con uno. Ven por el Fernández. a la camada. La de la de la de la de la la de la la situación es: ¿Qué pasa? ¿Dónde vuelve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué el cuarto mes, el bien campeonado, el bien campeonado, el bien la el bien campeonado, el bien campeonado, el bien el bien campeonado, el bien campeonado, el bien campeonado, el es muy, muy bueno el independiente, ¿no? ve independiente right. se ha oh, quedado. sudamericana, ¿no? campeón, Señor, es una legal, semana, fíjate que no, bueno, no todo lo bueno que venía haciendo, Lucas Pusinelli, a un vega pendiente ese son agresivos uh, no es que tiene la lucha, no tienen, a ven en donde la lucha de una claro, ya había que la lucha de la lucha, no, también tienes de entrada, el que que uh, señor se tenemos el primer tiempo cero para para todos No lo puedes de directo y a él no puede puedes esta aquí tenemos un estabilizador, well, aparte, es <cillas> <goo> <Mori> <spatial> Así va a Silva, Zárate, Mendoza. También se ha ahí en su campo. El Santiago, el me también Mendoza. Se acerca Fernández, prefiere jugarla así larga, Mendoza. Siempre tomando como referencia a Romero, la bestia. No, no, Tomás bueno, este para Gómez. Fue duro, fue duro, fue duro, fue un por se pudo discutir ¿no?, la tarjeta amarilla, por ahora, el partido, por el ni siquiera a los entrenadores cuando hicieron el de el volumen de la competencia el tiro libre para Güemes, la nueva propuesta de la de la noche 23 minutos, Pablo López, el Los dos a cada pelota parada, me parece que está en la de López. Mucha prudencia, con la posibilidad Tiro libre para el Santiago de López. También está ese tiempo buscar la misma. López, a ver quién va López. El centro del de país podría ser la se ve ha haciendo por el gaucho. El área no no no no grande. El que ser Politano. de Cuatro por ahora.